Hey, ¿de ¿qué pasa gente de YouTube? Yo soy mi embaranja de hoy. Tengo un nuevo vídeo de Minecraft. Hoy vamos a jugar con los nuevos keystrokes que estoy viendo ah, aquí abajo. Si sí, este video de la ocasión podéis menos de un video para el video de cómo poner los keystrokes. No tenemos de que hay armadura. O arma blanda. Ejeje, eh, la veis. No me lo creo. No ah, vale, que esto no vale. Mejor. Sí. no hay una grande ventaja. ¿Eh? ¿Vale? ¿Hola? Estoy grabando en Skybox, ¿eh? De que se quieras. Yo no me conecto, por hoy. ¿No? Ah, ¿De por esta tarde. Esta noche me conecto y un poco. Pero por esta tarde... Luego... ¿Sí? No comas, hombre. Hombre, no, vale, ¿qué es lo que me hagas tú? Fácil. Fácil.